¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Bien, hace unas semanas estuvimos en un hotel súper chulo en el pueblo de Papá Noel y hoy os lo quiero enseñar porque la verdad es que es súper chulo, muy navideño y merece la pena, así que os lo voy a enseñar Por aquí os voy a dejar un vídeo donde os enseño qué es eso, el pueblo de Bapanoel en Rovaniemi, Finlandia. El hotel se encuentra a 10 kilómetros de Rovaniemi, que es así como la ciudad más grande de Laponia y es, está a unos 10 kilómetros. Os voy a enseñar cómo, es la, cómo son las habitaciones. Me parece que no todas son iguales, pero esta es como creo que la, la más común. Voy a hacer el house tour de nuestra cabaña en este hotel aquí tenemos una gran terraza ¿vale? muy espaciosa tenemos termómetro, aquí tenemos de decoración un árbol de navidad y una mesita para que cuando te sales de la sauna te sientas y tomas el aire estas son nuestras vistas las vistas no es que sean muy bonitas pero bueno vamos adentro entonces así es en la entradita es muy bonita y cuando entramos, nos encontramos con esto. Vamos a, no vamos a hacer mucho ruido, porque aquí creo que tenemos vecinos. Y nuestra casa es la que está por aquí. Entonces, es, esta es la 119. Nada más entrar, tenemos aquí un mueble con bastante espacio. Nosotros le hemos puesto aquí nuestras cosas. Y en este mueble, pues tenemos el mapa de el mapa de la del hotel una tarjeta bueno, la tarjeta que es la llave, ¿vale? esa es la tarjeta del hotel nosotros tenemos la habitación 119 también nos dan un papel que podemos entregar sobre, para valorar el hotel y todo y esto que te pones, que pones en la puerta si no quieres limpieza ahora, aquí en el otro lado de la puerta tenemos el baño en el baño pues aquí tenemos a luna que me estaba ayudando a grabar y tenemos un gran espejo aquí tenemos el lavabo el lavabo me encanta que está así como por fuera y tenemos una gran ducha el espacio es bastante grande y también nos han dejado zapatillas papel higiénico un secador y aquí tenemos eh, geles acondicionadores de todo vaya y claro que sí tenemos sauna pero creo que este tiene un problema y es que es muy alta. Entonces el calor se acumula arriba y abajo nos quedamos fríos. Pero bueno, ya veremos. Y me encanta mirar esto. Precioso, vaya. Ahora si cerramos. Por aquí tenemos el váter. Algunas toallas. Algunas toallas. Y la cocina que tenemos por aquí. Tenemos cocina. Es una cocina no muy grande, a verle una punta ahí para que la gente pueda saber más o menos de qué tamaño. Tiene nevera, lavavajillas, microondas, Esta almacenamiento. La basura, ¿no? Sí, la basura. Y aquí tenemos la nevera. La nevera. No, tra no hay congelador, ¿eh? El congelador lo tenéis ¿La? fuera. Ah. ah, mira, sí hay congelador, vale. que también trae vasos y cubertería y de todo. Vale, aquí tenemos los cubiertos. Hay un pequeño congelador Aquí tenemos como una mesa así que estilo barra Si nos han dejado chuches de regalo El mando de la tele No, estos son como cafés, tés Y una decoración navideña tradicional Aquí tenemos los precios De a ver qué es De bebidas y desayuno Te trae algunas normas y todo Y aquí tenemos... Más espacio para guardar Oye, no penséis que eso es un bebé de verdad Esto es una muñeca Después por aquí tenemos Una cama, Noah se ha escondido debajo de la cama Y unos cuadros de auroras boreales Preciosos, por cierto Tenemos una cama así Esto es sofá cama Esto es una cama normal Alta y bastante alta Aquí tenemos los pies de Noa y una televisión. Aquí tenemos más almacenamiento con maletas y tal. Y una ventana con más vistas. Estas no son tan bonitas, pero bueno. Pues eso. El precio en Navidad, en Navidad, ¿vale? Todo, todos los precios dependen de la temporada. Aquí la temporada alta es en Navidad, en diciembre, noviembre. Toda esa zona es la, la, toda esa época. Es la época más cara, la temporada más alta. Y bueno pues el precio por noche en ese hotel es de unos 1000 euros aproximadamente por noche. No es barato, pero bueno, os recomiendo que si vive venir lo que queréis es ir a ese hotel, pues que vengáis por ejemplo ahora en abril o en mayo, que es así como la temporada más barata. En Santa Claus Village también hay varios restaurantes que creo que también son del hotel dos, dos de los restaurantes que hay son del hotel, o tres, no sé, hay varios en Santa Claus Village En este vídeo yo os voy a enseñar cuatro Que son el Three que es como el restaurante principal de comida y cena El Santa's House, que se llama así, ese nombre se me olvida pero creo que es así y ahí sirven en el desayuno. El Santas Burger Santiza o algo así, después lo veréis más adelante. Y por último, el Santas Homo. Oh, un nombre muy raro, Santas Mousse o algo. Después lo veréis, ese restaurante es como más una granja así, muy mono. el restaurante Friel y pues nos han traído el plato principal que es una hamburguesa de reno y patatas y aquí tengo para beber un zumo de arándanos Enseñar a hacer cofres, ¿cómo se hacen? Primero hay que abrir esto. Vale, eso no que hacerlo, ¿vale? Se echa la masa. Más. Se echa más o menos así de masa. Así nos queda un plato dulce, bastante completo El restaurante está muy bien Pero en la carta ponen como cantidades muy pequeñas Pero luego te traen un plato gigante Así que tener cuidado con eso La comida está muy rica, ¿vale? Está buenísima, los precios yo creo que concuerdan bastante bien con el plato Porque es un plato muy grande Así que tener cuidado con eso los estos son platos muy grandes Y bueno, pues Ese es el restaurante De almuerzo y cena. Otro de los restaurantes es este Santa's Mousse. No sé cómo se pronuncia. mirad, es bastante más como rústico. Bueno, todo aquí más, sí, pero es como más. Entonces, está es chulo. Está aquí en el otra, en la otra punta del Santa Claus Village. Aquí por la zona de los Huskies. Y el otro restaurante que hay es este de Santa's Pizza Hamburger y es un drive-in, creo, pero creo que también tiene para estar dentro, no sé, esos son los cuatro restaurantes que hay aquí, creo que hay más, pero esos son como, no sé. Os voy a enseñar una de las actividades que podéis hacer en este hotel y es mandar una carta desde el Polo norte. Sí chicos, aquí tenéis un montón de postales que podéis comprar y enviar desde aquí con el sello de la casa de Papá Noel. Mirad aquí en la misma oficina tenéis algunas cartas que se le han, se le han enviado a Papá Noel y tenéis para escribir vosotros aquí la carta. Y no solo puedes enviar cartas también puedes enviar paquetes de hecho yo no lo sabía pero mira también puedes enviar paquetes y también venden bolsas y tal y todos los de souvenirs que te puedan vender pues aquí los tienes ahora aquí tienen libros Sí, sí, sí, este libro tiene que estar chulo bueno, pues aquí tenéis varias cositas, Para enviar la carta tenéis que comprar aquí un sello Tenéis que comprar un sello, ponerlo en el sitio de la postal y aquí ya lo podéis enviar esto es eh, correo de navidad y esto es correo normal y ahora os diré un dato curioso, y es que el dueño del Santa Claus Village es el hombre más rico de RobaNemi. Y espero que os haya gustado este vídeo, a, a ver si algún día os animáis a venir aquí a, al hotel este. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Oh,